Mira, los hijos son grandes maestros, todos los días con eh, sus actitudes, con su deseo de aprender, con su deseo de conocer, eh, nos dan grandes lecciones a los padres y, y la verdad es que son muchas cosas las que, las que los hijos nos enseñan, eh, tratando siempre de superarse, de salir adelante, eh, de conocer, de de ver el mundo de una, de una manera muy global eh, y si algo tuviera yo que decir este es uno de los mayores aprendizajes que, que, que he recibido de, de mi hijo es eh, la tolerancia y el amor, el espíritu universal y la visión de inclusión que, que tiene de manera natural.